¿Qué es la política? Es la capacidad de unirnos y organizarnos. Participar, aprender a entre los distintos. Es la tarea de transformar nuestra realidad. La UNE es eso, una forma de hacer política desde la católica, más allá de sus murallas, con los ojos y pies puestos en un nuevo chile, ese de la grande mayoría. La UNE comienza a nacer el 2011 como un esfuerzo de distintos colectivos de base a lo largo de Chile. Nosotros nos sumamos como MEI a este proyecto que busca superar el localismo y luchar por una educación pública y gratuita para un nuevo Chile. Creemos en la Asamblea Constituyente, en la renacionalización de los recursos naturales y en la necesidad de recuperar los derechos sociales y la política como el espacio de deliberación soberana del pueblo, de Chile, para ser dueños de nuestro destino y de una vida digna. Estos cambios dependen de nosotros y eso hemos hecho desde la Católica, transformando la forma de pensar y organizarse Dentro de la plataforma Crecer, con nuestros compañeros independientes, de Trazo y del FEL, desde sus primeros pasos hace cuatro años hasta hoy. Y eso es lo que estamos haciendo en Chile, presentes más de 20 universidades y 7 federaciones. Nuestro trabajo no se agota en la católica. pero nosotros empieza aquí, nos proyecta a Santiago, a las distintas regiones, a Chile, y junto a trabajadores, pobladores y profesores. Como estudiantes, hemos asumido un compromiso. Y es que venir a la universidad, no solo estudiar estudiar, sino que también hacernos parte de las transformaciones que Chile necesita.